los descuentos son adquisiciones que se realizan antes del vencimiento y por supuesto que estarán sujetas a ciertas deducciones que aplique la entidad financiera vamos a utilizar un ejemplo en donde vamos a aplicar todo el resto de fórmulas disponemos de 15 mil dólares a 180 días plazo a 7% anual es descontado el 25 de septiembre a una tasa de 13% anual lo que nos interesa saber primero es la fecha de vencimiento se inicia el 17 de junio a 180 días plazo la fecha de vencimiento será el 14 de diciembre exactamente y también el número de días comprendidos entre la fecha de negociación y la fecha de vencimiento en este caso entre el 25 de septiembre y el 14 de diciembre es igual a 80 días con esta información vamos a aplicarlo para resumir las siguientes fórmulas primero nos interesa saber el monto el monto como sabemos es igual al capital que multiplica la unidad por el interés y por el tiempo nuestro capital es de 15 mil dólares el interés en nuestro caso es del 7% a un tiempo de 180 días como es interés anual aplicamos 180 días sobre 360 el resultado de esta operación es de 15.525 es el valor del monto que vamos a recibir al final de dicho ejercicio también podemos calcular el valor actual a la fecha de descuento con la siguiente fórmula el valor actual es igual al monto sobre la unidad más el interés por el tiempo el monto que hemos deducido antes que es de 15.525 el interés a la fecha de vencimiento cuando se ha realizado el descuento que es el 13% y la fecha de descuento que comprendía entre el 25 de septiembre y el 14 de diciembre es 80 días 80 días sobre 360. El resultado de esta operación es igual a 15.089 con 09 centavos. Con estos dos resultados podemos aplicarlo con la fórmula del descuento racional, que es igual al monto menos el capital. Lo aplicamos directamente: 15.525 menos 15.089. Es igual a 435,90. Asimismo podemos seguir haciendo los siguientes cálculos, que es el descuento bancario. Este considera el monto que habíamos deducido antes de 15.525, el interés de 13% y el tiempo aplicado a 80 días. El descuento bancario es de 448,5, que es un valor relativamente mayor. Finalmente vamos a calcular el valor actual con descuento bancario. Este considera el monto y los mismos datos anteriormente dichos. El descuento bancario será de mil con 76, 50 centavos. El valor actual era de 15089. Y el valor con descuento bancario es de 15,076,50. con 50. También relativamente menor al anterior.